Hola, hola. Soy el padre Pepe Ruiz. Me encuentro en la casa de ejercicios de los jesuitas de Puente Grande. Y vamos a hablar acerca de la Virgen María en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Vamos. Es cuál es el, el papel que juega María en los ejercicios espirituales de San Ignacio de Loyola. Yo me imagino que de aquí, de los que nos están escuchando, ya algunos, pues, saben un poquito de la espiritualidad ignaciana, algunos seguramente han tomado algún retiro eh, y como generalmente hay retiros de una semana de fin de semana no todo el mundo tiene pues la experiencia de los ejercicios completos ¿no? que, que ahora yo estoy a punto de, de tomar pero pues hay ciertas cosas ahí que vamos a ir discutiendo ¿no? y, a, y a través de ver el papel de María en los ejercicios rituales pues vamos a ir viendo unas de las cosas más significativas que San Ignacio pone porque generalmente cuando hay algo muy importante para San Ignacio, algo pues curioso y, y que nos da mucha luz es que nos, nos pone un poquito de María por ahí. Ya sea pedirle la gracia a María, ya sea hablar con María antes de hablar con Jesús eh, y ver su ejemplo, ¿no? Como respuesta. Así que, pues, eh, hablando de María es una forma muy bonita de entrar a hablar en algunas de las cosas más bellas de los ejercicios espirituales. Así que, pues, primero, para quedar claro, hay que ver pues, cuál es el propósito que San Ignacio describe que los ejercicios espirituales tienen. ¿Mm? San Ignacio dice que el propósito de los ejercicios espirituales es quitar... De nosotros, todas las cosas que nos impiden el seguimiento, Esa, normalmente en, en ejercicios completos sucede en la primera fase de los ejercicios espirituales, que se en eso le llama la primera semana. Si se hacen 30 días, pues todo sucede en la primera semana. Y es como un conocimiento de mí mismo, de mis luces, de mis sombras, eh, de mis luces para darle gloria a Dios y de mis sombras, pues. Para que no me controlen, ¿no? Para tener esa libertad de mis heridas, inclusive. ¿no? Eh, eh, y entonces, esa primera semana, eh, es lo que vemos. Y luego dices, Ignacio, que el propósito es quitar todos los afectos desordenados... Para, y eso es la segunda parte de los ejercicios espirituales, para habiendo eh, removido los obstáculos, pues entonces buscar y hallar la voluntad de Dios en nuestra vida. Y pues eso requiere primero ver quién es Jesús y dentro de esto de hallar eh, la voluntad de Dios, pues implica... Eh, Unirnos a Cristo, ¿no? Conocerlo para más amarlo, para, y entonces, y, no a ver qué nos pide. Y entonces, en la segunda semana, pues es un recorrido de andar con Jesús, la segunda semana en, en, en su carrera, y eh, eh, vamos a la resurrección. Así que los ejercicios espirituales están divididos así, y el propósito es quitar los afectos desordenados, primero, y segundo, pues buscar y hallar su voluntad. Esto lo hacemos a través de una unión con Cristo. Entonces, pues algunas énfasis que vamos a poner hoy, su respuesta que le da. De, de la Trinidad eh, y luego vamos a ver las dos banderas como una de las de son los descriptores grandes de en qué consiste el seguimiento y, y un tercer como resalte que vamos a hacer es hablar de la humildad y María pues se pone en estos tres puntos especial ¿no? así que pues vamos de esas cuatro semanas, eh, y vamos a ir viendo, pues, todas las versiones que San Ignacio hace de María, la Virgen, eh, a veces le llama la Madre de Jesús, la Virgen, em, en, en, en las semanas, enfocando... Eh, eh, el María y que es en la segunda semana que tiene que ver con el seguimiento. Pero María se encuentra en las cuatro semanas de los ejercicios. Así que pues vamos comenzando, ¿no? En la semana, como el énfasis es mucho, pero Dios me ama y luego reconocer mis limitaciones, mi pecado, mis sombras, pues mucho de estar internamente, ¿no? Pero al final, primera semana, San Ignacio propone un coloquio. Es como una, una charla que se hace con Dios. A veces San Ignacio recomienda hacer con diferentes personas. A veces con Jesús, a veces con el Padre, y a veces, curiosamente, eh, con María. Y bueno, ya va a haber mencionado San Ignacio María cuando pone el ejemplo de la oración y, y, y, y en el pues, oración, parte de lo que son los ejercicios espirituales es un paquete que nos enseña a orar, ¿no? nos enseña la meditación, la contemplación, el examen de conciencia, el examen de vida y diferentes formas de orar. Y nos está describiendo, ejemplo, de, de cómo puedo ver, por ejemplo, hablar con María. ¿no? Entonces ya se ve que San Ignacio va enfocándose ahí y al final de esta primera semana, pues comienza San Ignacio recomendando al que hace los ejercicios que hable con María. Ya revisaste tus pecados, ya revisaste tus heridas, ya revisaste qué traes por ahí. Y dice, vamos a hablar con María para pedirle que me alcance la gracia de su Hijo. Para tener conocimiento interno de mis pecados y aborrecerlos. Entonces, es como la intercesión de reconocer que no se trata nada más de yo ver mis faltas, sino que es una gracia y que es difícil. Y pues pedir la intercesión de María y le pide tres cosas, ¿no? Primero, conocimiento interno de mis pecados para aborrecerlos, segundo eh, Para que me enmiende. Y tercero, eh, conocer no solamente mi parte, mis pecados, lo que yo hago mal, sino conocer, dice, eh, el mundo, como conocer qué hay en todo mi alrededor que me pone en situaciones donde es más difícil vivir la vida cristiana, porque hay muchos malos ejemplos, ¿no? podemos tomar muchos malos ejemplos, por ejemplo, de la política, de la búsqueda de poder, de la búsqueda de los honores, y entonces esta conversación con María se vuelve como un puente a lo que va a venir en la segunda semana, que es hasta cierto punto tiene que ver con el seguimiento de Jesús, pero también tiene que ver con un reconocimiento de cómo se mueve la maldad a mi alrededor en el mundo y cómo es constantemente invitado por un lado por Dios para seguirlo y por otro lado a un camino contrario ¿No? Que me desvía, que me autoenfoca, que me propone eh, cosas que me van a dañar, ¿no? Eh, y entonces, en, el en la segunda semana, pues es ya que me vi a mí mismo, ahora voy a comenzar a ver a Cristo, y cuando veo lo que Cristo predica, pues también veo un poquito más esas invitaciones que tengo a mi alrededor en el mundo, comparándola con la invitación que Cristo me hace. Entonces, Entramos propiamente a la segunda semana, que, donde María toma como su parte eh, central. ¿no? Esta imagen de María a mí me fascina. Y es María ante la invitación del ángel, que no está como en otras eh, imágenes... Eh, contestando, que no está tampoco, ya pasó el momento de a lo mejor el atemorizarse del ángel. Lo que está haciendo de María es que está considerando lo que le acaba de decir el ángel. Hay un momento de pausa en el que María tiene que, desde su libertad, decidir si le va a decir que sí a Dios o si le dice que no. Entonces la segunda semana comienza con un momento como si estuviera fuera del tiempo, donde está el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo viendo a toda la tierra. Yo tengo una meditación guiada, eh, que para los que quieran eh, hacer esta meditación en particular, la tengo en mi canal, yo tengo un canal de YouTube que es Pepe Ruiz SJ, todo pegado, y ahí tengo una meditación que es de la encarnación, y entonces ahí eh, salen a voltean a ver el mundo en su redondez, y todo lo que hay en él, ¿no? Cómo el mundo sufre eh, y ríe, y hay tantas personas naciendo y muriendo y perdiéndose, y entonces es el momento como que en la eternidad que Dios dice, tenemos que ayudar al ser humano no estamos lejos y tenemos que mostrar que que, que estamos enamorados de Dios y entonces se le, como, que, como que el momento en que se le ocurre a Dios vamos a mandar un ángel para que hable con María entonces sucede como eso que se imagina de, de imaginarse el plan de salvación que vimos nuestro pecado y ahora Dios idea un plan para hablarnos más directamente, mostrarnos cómo vivir una vida plena. Y pues el plan es mandar el ángel a la casa de María. ¿no? Y un momento del que se habla es cómo el ángel invita a María a, a colaborar en la salvación. Y aquí vale la pena reconocer pues que María... Es invitada y que poder dicho que no. Y entonces, eh, ese momento es importante, ¿no? Cuando María está viendo al ángel considerando esta invitación. Y es importante porque su sí, y eso es como algún elemento de, de esta contemplación, su sí, como si retumbara a través del tiempo. El sí de María. Esa colaboración que María vamos a hacer esto juntos, ¿qué sucede? Pues que la gracia de ese sí nos toca a nosotros, ¿no? Que la gracia de ese sí se plasma en la, en la palabra de Dios y ese sí pues nos sigue transformando e invitando a también decir sí y que ese sí no, que esa gracia de Dios se siga multiplicando y multiplicando. Y entonces eh, es importante ese momento, ¿no? De primero, de cómo considera desde la libertad. Y segundo, que ya dice: cumplas en mi segundo palabra. Y esta, eh, pues se muestra en eso la encarnación. Pero eh, continúa San Ignacio avanzando por los ejercicios espirituales y da algunas recomendaciones. Eh, al, al final de los ejercicios espirituales hay como unos, unos que se, esto se le puede recomendar a la persona. Y siempre en esos sabendos hay, sale mucho María. ¿no? Una de esas cosas, eh, la encarnación estaba en el 101 al 109, eh, párrafos de los ejercicios espirituales. En el 262 habla más de los detalles de esa conversación con el ángel. Y se resalta como que invita a que reflexionemos en eso que dice María en su sí, ¿no? Que dice, he aquí la sierva del Señor, cúmplase en mí según tu palabra. Y en esto María nos muestra como el modelo de la respuesta eh, cristiana. Es como a cómo responder. ¿no? Eh, y esta, estas meditaciones siguen de una con la que comienza la segunda, que se llama la meditación de cómo el rey eh, un temporal, se asemeja al rey eterno que es Dios, la meditación del rey no es el de llaman y, y esa dice, pues hay que pedir la gracia de no ser sordos a su llamado, más presto y diligente para cumplir su santísima voluntad. Entonces, después de esa meditación se nos pone el sí de María, como para decir, miren, así es como se hace. Entonces María es como el ejemplo eh, que tenemos de cómo responder a esos llamados desde nuestra libertad. ¿no? Entonces, continúa los ejercicios espirituales y pasa pues, por la infancia de Jesús. Con Isabel vemos el cántico donde ella le da gloria a Dios. Y vemos cómo María, ya desde aquí, nos va hablando acerca de la humildad, porque toda la grandeza... Que ella tiene se le refiere no a sí misma sino a Dios ¿no? me llamarán bendita a todas las generaciones porque el todopoderoso ha hecho maravillas, no, no se lo cree ella como que, porque yo soy muy santita no, sino porque el todopoderoso ha hecho maravillas y desde aquí pues se nos va enseñando como María como un ejemplo de, de la humildad, que la humildad no tiene tanto que ver con descontarme a mí mismo o, o como verme sin valor, ¿no? Eso es falsa humildad. Sino con referir todo lo que tengo bueno a Dios, que es el que, la fuente, y todo lo malo, reconocerlo para cambiarlo y para, requerir, para pedir ayuda de los demás y para vivir en comunidad, ¿no? Entonces, la humildad eh, tiene que ver con el enfoque en Cristo, ¿no? El tener los ojos plasmados en Él. Y entonces, pues, uh, por ahí va eh, en la infancia, vamos caminando con Jesús. Eh, eh, los misterios de la infancia, si alguien está interesado en los ejercicios espirituales, son los números 263 a 272. Y, y continúa en el, en el 266, eh, hay algo ahí curioso, ¿no? Que no está en las escrituras, pero es parte de la vida oculta, que San Ignacio propone como una oración curiosa, ¿no? Y es imaginarnos cómo, pues en algún momento a Jesús, por ser judío, lo llevaron a, a que le hicieran la circuncisión. Y ese es un procedimiento, pues, como quirúrgico, doloroso, que, que implica sangre, implica una cosa un poco traumática, ¿no? Para un bebé. Y San Ignacio se imagina, pues, claro, su madre lo hubiera llevado. Y cómo hubiera sentido su madre... Al ver a su hijo llorar, al ver a su hijo sufrir, y en eso, se imagina este momento clave de donde muestra la ternura de la relación de familia entre Jesús y María. Y dice, pues, que María lo hubiera abrazado, verlo viendo al niño sufrir y llorar con mucha compasión, ¿no? Y entonces es un momento eh, como una ventanita a la relación humana de Cristo, ¿no? Y a la compasión de María. La segunda semana tiene mucho que ver con experimentar una unión con Cristo. Y parte de esa unión con Cristo tiene que ver con utilizar ese recurso interior que todos llevamos de la empatía, ¿no? Y a veces decimos, pues, eh, la empatía con el ser humano, pero la empatía con Cristo, ¿no? Que, ella, que Jesús también sufrió que Jesús se le vieron frustrados sus planes que Jesús sufrió en la cruz y que desde niño María estaba tan unida a Cristo que sentía su dolor y también se interesa eh, por él ¿no? eso es algo muy bonito la ternura, la compasión eh, de esa relación de familia ¿no? de María después eh, pues continuamos en la segunda semana, eh, una de las gracias eh, que se piden para la segunda semana es el conocimiento interno de Dios, de Cristo, de quién es Él. O sea, conocerlo yo de manera interior, saber quién es, por eso tenemos que leer la Escritura, ¿no? Para conocerlo. Pero María lo conoció de estar con Él, ¿no? Y entonces, conocimiento interno para amarle más. Y mejor servirle. Entre más yo conozco a Jesús, entre más me adentro en la Escritura, entre más paso tiempo con los pasajes bíblicos me pasa lo que le pasa a María, más me enamoro de esta persona, más siento como él siente. ¿no? Y esa es la invitación del cristiano a, a, a encontrar la voluntad de Dios antes de preguntarnos qué me pide Dios. Requiere hacerme esas preguntas, ¿no? pasar tiempo con él, y sentir como él siente un conocimiento interno, ¿no? Y entonces de ahí me enamoro más y le sirvo mejor. Eh, San Ignacio la menciona también a María cuando habla de cómo considerar los estados de vida y cuando dice: Pues eh, Jesús le dice a María y a José eh, que estoy en la casa de mi padre, este es el lugar donde me toca estar. Es algo como que San Ignacio dice. Eso vale la pena recordarlo porque es un momento que nos habla de nuestra vocación y que a veces nuestra vocación requiere dejar eh, cosas que amamos, ¿no? inclusive nuestra familia, y como que ya algo era algo que de niños iba viendo. ¿no? Eh, y luego eh, nos habla San Ignacio de María en las dos banderas, y aquí es donde nos, como que nos expone un poco cómo funciona el mundo. Sin meterme mucho al tema, eh, San Ignacio dice como en el mundo parece que vamos invitados a ir subiendo en el mundo y a primero buscar riquezas. Cuando ya vamos buscando riquezas siempre, inmediatamente va por ahí no nada más tener cosas, sino que me respeten, que me admiren por las cosas que tengo, por quien soy, que me admiren. Y entonces viene la búsqueda de honores y San Ignacio dice, de ahí se salta, a la soberbia, y aunque aparece que vamos de su vida, lo que es, es un precipicio de caída, porque de ahí vienen todos los males, porque ya no tengo la humildad para reconocer mis pecados, mis errores, y ya no puedo mejorar, ya no necesito a los demás, vivo en egoísmo. Y dice, como el camino de Cristo es el contrario, vive una vida de pobreza, desde el nacimiento de Cristo es en pobreza, y toda su vida en simplicidad, de aceptación, de, de los menosprecios, de lo de ser malentendido, de los oprobios, inclusive eh, de abrazarlos, ¿no? porque nos une, porque se une nuestra humanidad, y es algo bello, no nada más aceptarlo, sino como abrazarlo. Pero de ahí, aunque parece como que en el mundo estas cosas, el mundo las desprecia, a los pobres, a, a, al que queda mal, al que se disculpa, eso nos va dando la capacidad de ser más como Cristo, más humildes, más como María. Y esta, dice San Ignacio, es la, la virtud que es la puerta de todas las virtudes. Aunque parece de bajada, es como la entrada del elevador que nos lleva de, derechito a Dios. ¿Por qué la humildad? Pues porque en la humildad yo reconozco todos mis pecados para poderlos cambiar. Mil limitaciones para invitar a mis hermanos a vivir en comunidad, a que a que me abracen, me den lo que me, necesita, lo que me falta y a Dios para que me sostenga. Y, y de ahí, pues viene también es, es, el, es el hábito de la mejora continua, ¿no? El, el poder buscar estar mejor y, y, de, y de reconocer todo como un don. Que todo lo bueno en mí es un regalo de Dios y me dirige a Dios, no, no al autocentrismo, ¿no? Entonces, ahí se nos menciona a María como el ejemplo de la que lo vive bien, de la que vive ese buen, bien, buen balance. Y bueno, ya para poner atención al tiempo, este, voy a ir eh, pasando un poco más rápido por los diferentes lugares, pero se nos habla de María en un enfoque específico. Se nos habla de tres formas de humildad. La primera forma de humildad es básicamente el no cometer pecados graves como es una forma de, de decir, le confío a Dios que esta es una buena manera de vivir, no, no me hago yo mi propio sistema de reglas, confío que, la, que el sistema de Dios es mejor. ¿no? El segundo es como la indiferencia de tener una vida larga, o vida corta, riqueza, pobreza, salud o enfermedad, para poder vivir en indiferencia y poderle responder a Dios. O la tercera forma de humildad Aquí nos avanza lo que ya dice San Ignacio en el principio y fundamento, y es amar tanto a Cristo, estar tan enamorado y conocerlo también, y estar tan compaginado y unido a Él, que quiero y deseo, cuando hay oportunidad de honores, cuando hay oportunidad de que, que quiero y deseo, parecérmele. O sea que si me malentienden, que si quedo mal, que si tengo menosprecios, si alguien no me saluda, si alguien no me respeta, si alguien no me reconoce, que me dé gusto, no porque sea algo bueno, sino porque me parezco a Cristo, que me vean como loco, de vez en cuando por andar ayudando a mis hermanos, ¡Gloria a Dios! ¡Me parecía Cristo! Entonces no es nada más de indiferencia, sino un gozo de estar tan enamorada de Cristo, que, que me dé gusto cuando me vean como Cristo, ¿no? Y entonces, pues esa es la tercera forma de humildad. Está tan enfocado en él, que todo lo refiero a Cristo. Tan enamorado de él, que, que me le parezco. ¿no? Y bueno, por ahí continúa en los ejercicios. María se menciona en la vida pública, claro, cuando comienza Jesús su ministerio. Y más adelante, pues, el verse enamorado de Cristo, el verse imitándolo, va a requerir Andar con María y con Jesús también en la cruz. ¿no? Y claro que conocemos que María está bajo la cruz y San Ignacio nos invita a estar ahí con ella. A, y, a, y a estar enamorados de él bajo su cruz, eh, acompañarlo hacia el sepulcro. Y no nada más quedarnos en la cruz, sino llegar a la cuarta semana donde San Ignacio propone algo que no se propone en la escritura, que es como algo que también Ignacio se, se imagina que hubiera pasado, es que Ignacio dice, pues si se le apareció a tanta gente, seguramente a la primera que se le apareció debe haber sido María, no su mamá, ¿cómo no? Entonces eh, hay una meditación muy bella, donde también esa la tengo en mi canal, una meditación guiada de, de, de la resurrección, la aparición a María, como una forma de, de revisar la resurrección desde el punto de vista de María, que ha acompañado a Jesús durante todo este camino. ¿no? Entonces, pues por ahí yo creo que María termina siendo para nosotros eh, un gran ejemplo de, de cómo enamorarnos del Señor, que es pasar tiempo con Él, que es andar con Él hasta que... Hasta que sintamos como Él y ese conocimiento interno pues es el que nos lleva a, a conocer su voluntad y, y pues implica todo este seguimiento, ¿no? De, de lo que hemos estado hablando y que requiere pues ponernos como una, unos lentes nuevos que son los lentes de Cristo y pues María ahí en todo eso con que se nos adelanta, nos da las primicias y, y se nos vuelve una invitación a a seguir a, al Señor como ella, ¿no? Así que... Espero que esto haya sido de ayuda para conocer un poco más los ejercicios espirituales y el papel de la Virgen María en ellos. Si quisieran saber un poco más acerca de la Casa de Retiros en la que me encuentro, vamos a poner un enlace por ahí para que puedan conectarse y, y hacer algún retiro si... Si se sienten llamados a eso, que Dios los bendiga. Hasta luego.